La artista decidió quitar la imagen de las redes sociales. Luego, habló Fernández en Los Ángeles de la mañana y realizó su descargo, lo bueno que tienen las redes es que dejas de seguir a la persona y ya no te aparecen más sus imágenes. Soy una simple espectadora y disfruto mucho la novela, aseguró. Además, la diosa de Sugar utilizó sus redes sociales para referirse al tema, yo no provoco ni hago jueguitos en las redes sociales. Los demás, hagan lo que quieran. Si algo no me gusta, no lo sigo más y fin. Pero ahora fue Cabre quien tomó la posta y siguió los deseos de su novia. Según Ángel de Prito, ya hubo una reunión en Polka en la cual el actor pidió que no promocionen así a la tira, porque después tiene problemas con Laurita.